Oh la verga, los pájaros le pasaron bien cerca a esta madre ¿Cómo andan? Espero que todo chido Ya se la saben, el Tony aquí Represent, motherfucker. Ya sé que los tenía un poco olvidados En el canal, no había subido como Video en un buen rato porque tenía mucho trabajo Y no había tenido chance como de patinar mucho Y cosas así, pero en esta ocasión me quise dar El tiempo porque quiero hacer el unboxing De esta madre que ya tenía como Un buen rato queriendo agarrar Y creo que es algo que le va a agregar como Un valor a los videos, al canal en general Creo que va a hacer que el contenido esté mucho Más chido, así que pues nada Vamos empezando, vamos a ver Así que bueno banda bueno, ahora sí por lo que todos estamos aquí. El Mavic Air, realmente esta madre es algo que desde hace mucho tiempo quería agarrar y una oferta chida, así que le o sea, vamos a ver cómo viene esta madre. Lo primero que hice aquí es quise agarrar el Flymore Combo porque estuve viendo algunos reviews anteriormente de otras personas donde decían que era complicado tener una sola batería por el hecho de que se acaba relativamente rápido y digo relativamente rápido porque dura 27 minutos algo así pero por lo que estuve viendo al volar con drones y todo ese rollo se podría considerar que poco tiempo así que pues nada, aquí está la caja, Flymore Combo acá especificaciones, aquí es donde se ve el color que es el Onyx Black hay estas tres opciones, blanco, rojo y el negro. No había blanco ni rojo, pero se me hace chido el color Onyx. De este lado trae como un montón de especificaciones, que no es un juguete, es algo más sofisticado y que las hélices pueden causar daños, me refiero a que puede cortar a alguien o lastimarlos y si no lo vuelas apropiadamente. Como podemos ver, está bastante chido el empaque, pues nos vamos empezando por la parte de aquí que trae. Son los protectores de las hélices, aquí en este otro compartimento tiene como toda la documentación, cuestiones de seguridad manual, sobre las baterías, todo ese rollo que uno debería de leer antes de comenzar a usar algo, pero por alguna u otra razón creo que es complicado aventar todo esto antes de comenzar a volar. Todos ya vi muchos tutoriales, así que espero que nada malo pase. Ah, acá se quedó algo. Finalmente una tarjeta de soporte, como para Facebook Messenger o algo así. Después en esta otra parte viene esta mochilita Que obviamente esto solo viene en el, en el Fly More A mí me pareció que era buena opción Porque ibas a tener como Pues además de la batería que ya trae Ibas a tener otras dos Generalmente a mí me pasa que luego de repente tengo un desmadre y todo regado Así que creo que esta era como una buena opción Para tener todo pues bien organizado Y que no den las cosas ahí regadas Las baterías y cosas así Así que vamos a ver qué viene aquí unas hélices de repuesto, otras hélices de repuesto aquí vienen unos joysticks me parece, Sí, son los joysticks un adaptador para la batería, un cable, parece que los cables para poner el celular en el, en el control Sí, son los cables y unos adaptadores, más bien aquí, a ver. ah, está bastante chida esta madre la estación de carga para las otras baterías y aquí vienen pues las baterías extras del combo el cargador esto acá viene el control, está bastante perra. que no viene nada más aquí en la mochila. Lo que sí me, se me hace bastante chido es que, por ejemplo, tiene como los compartimentos para poner aquí eh, el control, acá las baterías, los cables, como todo el rollo. Entonces viene como todo bien organizado y pues vamos a tratar de mantenerlo así el mayor tiempo posible. Y pues es todo por la mochilita, la neta, solo tiene este, esta parte de aquí, este compartimento aquí, no sé, para poner memorias o algo. Está bastante chida, se ve de buena calidad. Ah, que tiene como esta otra parte, otro cierre aquí. Igual está chido para guardar más cosas ahí. No se me hace que esté como tan grande. No sé si hayan visto como otras mochilas que son también como para los drones. Por ejemplo, el del Phantom 4 es una pinche caja por aquí así de grande. Planeta. Te imaginas traer a esa madre cargando. Es como igual también traer un letrero de, güey, eh, traigo un drone, este, no quieres quedarte con él. Así que esto se me, se me parece bastante discreto porque. Solo tiene aquí lo de DJI, no le veo así como que llame mucho la atención, como discreto, es pequeño y mantiene todo bien organizado, está Y por último, pero no menos importante, sí, lo que todos queremos. La neta me impresiona el tamaño de esta madre. Vamos, aquí está, así de pequeño. Estamos viendo, Ahora es el momento más esperado. DJI, la neta lo veo bastante chido y muy pequeño, o sea, yo ya tenía como planeado pues tener obviamente el dron y cuando viajo o que salgo a algún lado, este, poderlo llevar y pues supongo que si tienes como el Phantom 4 o Phantom 3 o alguno de esos, es como complicado llevar por lo que comento de la mochila, pero este se me hace bastante chido porque está bien chiquito, la neta que hasta el, hasta el case está bastante chido porque es como semi rígido y... Se ve que protege bien el dron aunque de todos modos dice aquí que tengas cuidado y que lo pongas en cierta posición para que las hélices y todo el rollo embone bien, pues no le vayas a romper o algo. Esto es la neta, o sea hay que quitarle como todos los stickers que trae, como de protección, y acá, se me llevan un orden. Que cargues la batería por completo antes de usarla por primera vez, lo cual es que creo que tendremos que hacer. Y después te da como instrucciones para remover la batería, o sea, como para quitarla. Que tienes que presionar estos dos seguros de aquí. Entonces ya sabes. Porque está bastante fácil. Ya le presionas aquí. Está chido que tiene como estos indicadores aquí, que si por alguna cosa no está bien metida la batería, pues ya te das cuenta rápido. Entonces ya sabes que solo tienes que presionar bien ya cuando no veas nada de rojo ahí, que sí que ya está chido y se supone que tienes que presionar estas dos pequeñas uñas de aquí y lo retiras había estado viendo como que varias gente, pues otras personas que hacían videos eh, al respecto o que hacían un unboxing, tenían problemas para quitar esta, esta pieza o que incluso había personas que no tenían cuidado y no la quitaban entonces al momento de prenderlo por primera vez, pues dañaban un poco como la parte no sé si se alcancé a ver la parte del gimbal pues es como bastante sensible entonces como tiene la tapa la misma tapa lo mantiene como en una posición entonces cuando lo prendes como que trata de reconocer las diferentes direcciones entonces si, no, si tiene esta tapa puesta o el protector pues puede llegar a dañarse entonces ya saben si se compran un dron de estos y lo van a encender por primera vez porque todo está en inglés y aunque es muy fácil, no creo que... Bueno, sí, sí creo. Hay gente que no lo lee y no lo toma en cuenta, entonces aquí tenés a madre para que no lo vayan a madrear. Que va a estar bien culero tener un dron y no poder grabar con él. La neta es como de una bicicleta sin ruedas. O una papa sin catsup, como dijera la Trevi. Así que escribe en los comentarios qué piensas tú al respecto. Cómo sería tener un dron con el que no pudieras grabar. ¿Sería culero, ¿no? Y pues nada, está bastante chido. La neta no me canso de verlo. Tiene unos acabados muy perros. Le hace falta yo creo que una calquita aquí para que quede que viene al puro pitazo también aquí se pueden ver los sensores, los de para abajo, los traseros y los delanteros. Se supone que estos te ayudan en ciertos modos de vuelo. En el modo Sport se desactivan. Los modos normales están activos por si de repente vas a chocar contra un árbol, que vas hacia adelante o que que si vas hacia atrás. Si de repente estás bajando muy rápido y hay algo, te avisa con unos sonidos. Un poco como las alarmas de los coches, del de reversa así, que, eh, güey, te estás pasando de verga, entonces bájale tantito. El único pedo es que pues sí está chido si estás volando hacia adelante o hacia atrás o si estás bajando como muy rápido. Pero si estás volando de lado no tienes ninguna protección. Entonces también estaría igual chido como tener mucho cuidado con eso. Porque como el mismo instructivo lo decía no es un juguete. Es algo más sofisticado. Entonces bandita este es el control. Compactito y todo el pedo. Vamos a quitarle aquí la calca que dice. desdoble las antenas. Vamos a quitar el sticker. Está yendo la luz. Esta parte se desdobla aquí. Y aquí es donde vamos a conectar el celular ahorita. Y aquí escondidos vienen los joysticks. Este de aquí. Acá. Botón de encendido, Function para activar el Sport Mode eh, para poner en pausa el drone. Aunque he visto que mucha banda dice que no sirve de nada, Aquí es donde va conectado el cable que va al celular. Y el botón de home que es este de aquí Ese botón se usa cuando Quieres conexión con el drone o algo así Como que ya lo quieres hacer regresar al punto de partida Tiene el botón para tomar la foto Ese es el botón para comenzar a grabar La rueda para controlar la La cámara. Ya me urge poner esta Madre a volar. Estoy un poco nervioso y emocionado Al mismo tiempo porque nunca he volado Uno pero he estado viendo un chingo de videos Espero que nada salga mal. Estuve viendo por ahí Que tengo que primero poner a cargar Bueno estuve leyendo que hay que poner a cargar la batería por Completo. Estuve viendo también como videos donde te recomendaban actualizar el firmware y todo el pedo primero antes de volar Así que pues nada, es lo que vamos a tener que hacer y ahorita nos topamos para el primer vuelo eh, qué tranza bandita Como podrán ver han pasado varias horas, de hecho ya es otro día Ayer ya no pude volar el drone porque tuve que cargar todas las baterías Y hacer como dos actualizaciones de software un pedo así Pero por fin ya se va a armar, así que no sé aquí este cotorreo Control, TVV este ya solo falta aprenderlo y a ver qué tal nos va. He estado viendo como muchos tutoriales así que espero no cagarles. Eh, lo primero que recomendaran era como el primer vuelo a hacer un espacio abierto. Espero que esto sea lo suficientemente abierto. Aunque me preocupa un poco esa lámpara y esas palmeras. Pero pues nada, hay que arriesgarnos. Hay que encender el control. Y se supone que ahora tenemos que... no sé si alcanzaron a escuchar pero ahí me decía que hay como un obstáculo cerca que es ese poste que está ahí pero está bastante chido que te avisa como que eh güey, ponte trucha carnal <risa> Los le pasaron bien cerca a esta madre Nada mal, para ser la primera vez Nunca había volado un dron. Sí tengo varios compas que tienen Y todo el pedo y todo el tiempo están volando Pero nunca me había puesto como A ver, préstamelo güey Para calarle yo Bueno, es que también Estas madres creo que te facilitan mucho el jale Alguien que realmente no sabe nada como yo pues, Simplemente me puse a ver como unos videos Y pues no era como nada el otro mundo Lo que te decían Solo, eh güey, ten cuidado con esto Cuando lo vayas a encender haz esto Bla, bla, bla, así pues, Muy bien, muy bien La neta, por ahí tomé una foto o dos Algo así Y pues grabé como un pequeño video Ya no pude grabar más porque Todavía ahorita en la mañana mañana me pidió una actualización entonces pues si sí, tardó un ratillo y se acabó como un 30% la batería o algo así ahora es cuando entiendo que la banda te recomendaba en ciertos videos de wey la neta si lo vas a comprar, compra el, el Fly More Combo porque la neta es que las baterías se acaban muy rápido y pues sin baterías no, no hay diversión así que pues muy chido, muy chido y todo <ríe> y eso que le puse el, el modo beginner o algo así que es como una limitante como para cuando no tienes experiencia y te limita en un radio de 30 metros tanto hacia los lados como hacia arriba, para que no lo vayas a cagar y no se te pierda o algo así, porque uno de los primeros errores que la gente cometía bueno, que al menos empecé a ver, en su primer vuelo se querían ir hasta la otra pinche ciudad y pues no, la neta, perdían los drones o se les quedaba sin batería y luego ya no podían regresar, cosas así, entonces pues, estuvo chido, la neta, una buena experiencia siempre te quedas como con ganas de volar más rato de hecho tengo otras baterías en la casa, pero ya me tengo que ir al trabajo, hasta aquí voy a dejar el video espero subir en otra ocasión un video donde, pues no un review, pero así como checando los demás modos de vuelo que tiene, no no, no creo que todavía acá el sport mode, está muy cabrón todavía Pero como los modos que tiene como para que te sigue o que te hace como una, como una foto esférica o mamás así No me acuerdo, no recuerdo cómo se llama Pero tiene como unos modos automáticos la neta se ven bien perros también Pero ahorita por tiempo, la neta y por lo de la batería Ya, yeah, no lo voy a hacer porque me tengo que ir a trabajar Hasta aquí voy a dejar el video, así que ya sabes Si te gustó dale like, compártelo ahí con la banda No olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón rojo Está por aquí abajo, un poco así. Eh, deja tu comentario, qué opinas del dron, si se te hace chido o no. No sé, recomendaciones para volar o lugares donde esté chido como tomar video sacar unas fotos o cosas así. Eh, todos los comentarios son bienvenidos. Y pues nada, nos vemos en otro video y recuerden que los campeones no sean drogas.